La mañana de este martes la Coordinadora Nacional para el Cambio se reunió con el presidente Evo Morales en la tradicional reunión de los martes de cada mes. El ente que aglutina a las organizaciones sociales y trabajadores informó que apoyan el tratamiento de la Ley de Fortalecimiento de Lucha contra el Contrabando, que fue aprobado en grande por la Cámara de Diputados la semana pasada y que busca justamente fortalecer la lucha del ilícito en las fronteras. Queremos aclarar también seguramente a los compañeros gremiales, fabriles y otros, seguramente quienes han visto de algún... De alguna manera seguramente que van a ser afectados. No va a ser así, sino que simplemente esto, este decreto concierne a que seguramente las Fuerzas Armadas, la Policía pueden asumir defensa seguramente a una asemetida como ha ido pasando el pasado mes a dos miembros del ejército. Además, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, adelantó que este jueves el ente matriz de los trabajadores llevará a cabo un ampliado en Cochabamba para definir el pliego petitorio, incluyendo el porcentaje del incremento salarial que será presentado al gobierno en los próximos días. La COF va a tener su ampliado nacional el día jueves 9 de la mañana en la ciudad de Cochabamba, ya para instalar la las primeras comisiones seguramente para trabajar, normas, leyes y asimismo seguramente lo que todos están esperando, el incremento salarial, ¿no? Entonces, el pliego seguramente contundente aprobado seguramente el día jueves para ya ir trabajando en las comisiones, en las cuatro comisiones importantes que seguramente va a ir trabajando la central obrera boliviana. Recordar que el Gobierno Nacional garantizó que el porcentaje del incremento salarial 2018 estará por encima de la tasa de inflación, que en 2017 cerró con 2.71%. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el decreto sobre el incremento se lo dará a conocer el 1 de mayo, como desde el año 2006.